Después de unas supuestas elecciones libres, transparentes, que fue lo que ocurrió el fin de semana pasado, uno comienza a hacer un análisis, a sacar conjeturas y ante todo a que prevalezca la verdad. Vemos que quedamos en las mismas de antes. Supuestamente hay una delegación que actuó para ser observadora y veedora de las eh, Elecciones, Pero ahora resulta que estos veedores Más o menos para febrero estarían pasando Es su punto de vista Y la pregunta es ¿Sirvió o no sirvió eso? ¿Por qué? Porque vamos a saber que entonces Ya se posesionan los gobernadores Se posesionan los alcaldes Y ellos en febrero van a decir No, es que parece que no fueron transparentes O, o si sí fueron legales o, o estuvieron mitad y mitad La pregunta es ¿Sirvió de algo o no sirvió de algo? Porque esto es, esto es una mamadera de gallo. Ahora, aparte de todo, se están peleando dos estados que son claves, donde prevalece la, la fuerza por parte del gobierno, por parte de las estancias gubernamentales, que no debería ser así. O sea, está, está actuando la policía y está actuando el ejército a favor del régimen. Vuelvo a la pregunta, ¿sirvió de algo esto o no sirvió? Porque... Si vamos a mirar la abstención que tuvo Venezuela, con eso me da simplemente para pensar de que el pueblo no quiere saber nada de ellos. Por un lado, Nicolás que no quiere soltar su poder, que quiere seguir pasándola bueno. Y por otro lado, que la gente tampoco está creyendo en la oposición. ¿Por qué? Porque estamos viendo una oposición amañada, una oposición que sigue, o sea, este sigue haciendo fechorías y este supuestamente le está haciendo competencia pero si vamos a mirar ambos están en una zona de confort y el pueblo que se joda es la triste realidad de lo que estamos viendo acá yo no lo estoy viendo otra cara a esto y por eso ni siquiera habíamos dado la oportunidad de compartir comentarios de las elecciones porque sabemos que es una farsa, sabemos que es una mentira sabemos que esto es una pantomima ¿Qué sacamos con que las estancias internacionales se quejen que la ONU, que la OEA, que los derechos humanos que la comunidad internacional, que la oposición, se quejan, pero ¿qué? No hacen nada al respecto, esto sigue avanzando y este señor se sigue atornillando ahí y esos secuaces que tiene al lado siguen en la misma. Es triste, pero la verdad. Ese es el análisis después de estas supuestas elecciones libres. Por un lado, la tensión en dos estados claves en Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana reprimió en Apure y cerró los accesos de Varinas para impedir una marcha opositora que no debería ser así porque la guardia esta es para proteger al pueblo no para detener manifestaciones bien sean chavistas o bien sean opositoras todo mundo tiene el derecho a hacerlo siempre y cuando sean pacíficas la guardia enviada por el régimen de maduro arremetió contra manifestantes del estado fronterizo Mientras que en la tierra de Hugo Chávez no dejan ingresar a personas de municipios cercanos tras la convocatoria de Freddy Superlano. Algo que no debería ser así, pero la Guardia Nacional Bolivariana volvió a estar en el centro de la escena este miércoles en las calles de dos estados claves para los resultados de las elecciones regionales en Venezuela, Apure y Barinas. Freddy Superlano, el candidato opositor, denunció al chavismo de obstruir los resultados oficiales de los comicios vuelvo y digo si vamos a hacer una cosa clara transparente que estamos demostrando acá tenemos que ser muy claros y no podemos ser eh, pañitos de agua tibia o es o no es pero yo no puedo seguir esperando a ver quién se apiada de mí para que me bote un vasito con agua no a esto hay que darle una solución seria pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen y like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. Yo creo que ustedes mismos desde allá están diciendo esto es pura paja, esto es pura mierda, por así decirlo. Porque es que no hay más. O si sea, uno se cansa de ver lo mismo y si uno viera que a mí no me interesa, realmente no me interesa que hubiera ganado Maduro que hubiera ganado la oposición No me interesa, lo que me interesa es que Cualquiera de los dos dieran una solución Al pueblo, que es el que lo necesita Pero Ni, ni Nicolás Maduro con su régimen Da una solución Ni Guaidó con su opositora Tampoco, o sea, cada uno es echando El agua sucia, pero venga Y entonces qué van a hacer, la gente está clamando Otra vez para que vuelvan los diálogos en México Para que aunque sea Esa medio farsa Se le saque algún provecho pero tenemos que hacerlo porque esto no puede seguir así. El mismo Superlano convocó a una marcha desde todos los municipios hacia la capital del estado de Barinas para protestar frente a la sede del Consejo Nacional Electoral CNE. El secretario general del Partido Acción Democrática, Sergio Garrido, afirmó que el PSV, el partido oficialista, tiene temor de que el pueblo de Barinas venga a la ciudad a respaldar a Freddy Superlano, quien fue quien obtuvo el triunfo en la gobernación del estado Esto no es una novedad Todos lo sabemos Ellos están, su, están buscando medidas de presión Para que el pueblo no salga a manifestarse pacíficamente Es el temor que tienen Y por eso actúan de esa manera Aquí hay un pueblo dispuesto a defender el triunfo de Superlano Las actas lo dan como ganador Y estamos dispuestos a defenderlo Ellos saben que están perdidos y por eso buscan la forma de entorpecer lo que ya fue una realidad. Aquí hay un tine y afloje. ¿Por qué son tan importantes los estados? Porque es, es el punto de equilibrio, eh, se puede decir que la nación. Ahí es donde realmente se están midiendo las fuerzas y al parecer el régimen, la dictadura de Nicolás, no está dispuesto a perder esas dos gobernaciones porque ellos saben lo que les va pierna arriba. Ahora, que no salgan con el cuento chimbo como salieron la vez pasada de que iban a nombrar un protector. O sea, que pierden la gobernación y ellos colocan uno alterno en otro lado y es que como protector para que vigile al gobernador y para que le quite la función al gobernador y ellos hagan lo que les, se les sigue dando la gana. No, ahí es donde queremos ser claros. El candidato opositor a la gobernación de Barina Frey y Superlano por la mesa de la Unidad Democrática MUD. Llamó a marchar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para defender lo que él considera su victoria en las elecciones regionales ante Argeni Chávez, hermano de Hugo Chávez. Ante la obstrucción que hay en el pueblo de Barinat, vamos a defender los votos y vamos a llevarlos hasta las últimas consecuencias. Según Superlano, tiene las actas de votación que demuestran su triunfo, en los comicios, el Consejo Nacional Electoral empieza a reconocer nuestra victoria. No, ojo, ojo a esto, no arroja resultados aún a gobernador a pesar de que ya está el 98,7% de las actas transmitidas. O sea, ya la ganancia está. Pero aquí, quién sabe con qué marrullería pueden resultar, ya lo último resultan diciendo que es que aparecieron unos votos debajo y un poco de piedras y que ganó el candidato chavista. En otro escenario, Luis Lipa, candidato de la MUD a la gobernación de Apure, denunció inconsistencias en los resultados anunciados por el CNE, que adjudicó el triunfo al chavista Eduardo Piñate, ya que la oposición obtuvo por un amplio margen las alcaldías de San Fernando, Rómulo Gallegos, Muñoz y Pedro Camejo, pero perdieron la gobernación, entre comillas, supuestamente. La jefa de la misión observadora, de la unión europea en venezuela isabel santos presentó este martes su informe preliminar sobre las elecciones regionales del domingo en el que se constató la falta de independencia judicial y la no adherencia al estado de derecho lo que está criticando aquí esta diplomática es que no se pueden usar las fuerzas del estado para tener una fuerza para tener un poder ante la oposición las fuerzas gubernamentales llámese policía, llámese ejército llámese como lo que lo quieran llamar están para proteger a un pueblo y no para ir detrás de ideales de nadie esta diplomática y portuguesa dice que a finales de enero o principios de febrero saldrá de Venezuela para presentar el reporte completo añadió que la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del estado gran problema expresó que los observadores del bloque fueron testigos del establecimiento de puntos de control en los 23 estados y el distrito capital a pesar de su prohibición explícita por el consejo nacional electoral lamentamos el asesinato de un votante que estaba haciendo fila para votar en zulia un atentado en el que resultaron heridas otras personas al tiempo que indicó que se constataron agresiones a un observador electoral Aclaró que no era de la Unión Europea y a dos defensores de los derechos humanos, actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático. Vamos a volver a ser claros y, es, y no estoy de acuerdo, discúlpeme si yo la estoy embarrando acá, pero no estoy de acuerdo con esta diplomática portuguesa, porque cómo es que ellos ven que hay ciertas cosas que no están, que realmente no funcionaron bien. Pero que para finales de enero o comienzos de febrero se va a exponer, a presentar por completo el reporte de la campaña sobre estas elecciones. La pregunta mía, ¿eso para qué sirve? Es algo que a mí me, me, me taladra la cabeza. ¿Para qué sirve? Porque vuelvo y digo, después de que estos señores se suban ahí, no los han podido bajar en 21 años ya para 22 años. Y menos si ahorita comenzamos con, con titubeos, que es que me pareció ver creo que no fue así, no, o fue o no fue, fueron legales o no fueron legales, yo y yo creo que más de uno, sobre todo los venezolanos, están pensando lo mismo que yo, a esta señora esta diplomática eh, portuguesa, la señora Isabel Santos, le exigimos que hable, pero que hable ya con la verdad, qué fue lo que pasó, si fueron limpias o no fueron limpias las elecciones hubo agresiones Hubo intimidación, hubo represión, hubo obligación de algo Seamos claros, pero ya en febrero ya para qué nos va a servir esto En febrero ya estamos pensando en otras elecciones Por favor, aquí hay que hablar con seriedad Y tenemos que ponerle, eh, no sé, un cinturón apretado a esto Para que se hable con la verdad Porque realmente lo que está pasando con Venezuela Es algo degradante y lo más triste es que no se le ve solución alguna Eso es lo okay. que Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad